Muchachos, eh, en este momento, pues estamos hablando sobre aplicaciones del conocimiento de neurociencias afectivas al ámbito eh, pues educativo y, y también un poco a, a, a, a, al ámbito de trabajo con niños en consultorios en rehabilitación, ¿sí? en neuropsicología escolar eh, y en neuropsicología infantil. Eh, ya hemos visto un poco cuáles son los fundamentos como conceptuales de la eh, neurociencia afectiva, y con base en eso, pues, dijimos, hicimos algunas exploraciones de cómo podemos aplicar los conceptos de sistema de recompensas, el, los conceptos de estrés y salud, conceptos de dolor, ¿sí? Ahora, eh, creo que algo que es ba bastante importante es, como ya pues, eh, comenzar a pensar cómo se podría diseñar una pedagogía basada en la educación emocional. Sí, que esto es algo que incluso creo que en algunas de las, de, de, de los, de las preguntas que me hacían en el curso, eh, pues, bueno, ¿cuál sería la, la, la mejor forma de educar las emociones? Lo primero que tenemos que pensar para poder hacer una educación emocional, tenemos es que eh, plantearnos un modelo modelo de, de desarrollo emocional, ¿sí? Sin un modelo de desarrollo emocional, pues, no vamos a tener material para trabajar. ¿Sí? Y, y, pues, era algo que ya habíamos hablado en algunos momentos y es fundamental acá cómo concebimos las emociones y cómo concebimos el funcionamiento emocional en, en, en, en los seres humanos. ¿sí? Y entonces, para... Para concebir el funcionamiento emocional de los seres humanos, pues, tenemos que partir de unos fundamentos conceptuales. El, el, el, el, lo primero que tenemos que pensar es que las emociones, o sea, la, hay diferentes posturas sobre las emociones. La postura clásica de las emociones, que es la postura de las emociones básicas, las seis emociones que son innatas, que se comparten con todos los animales, este trabajo que tenía que ver con los postulados de, de Descartes, de, de Paul Igma, de Richard Robinson, es eh, esto pues se cae, como hemos visto, desde la neurociencia afectiva y también muchos trabajos antropológicos, sociológicos, psicológicos, y yo creo que pedagogía misma, ¿no? Entonces, no es sostenible seguir pensando que todos los seres humanos comparten las mismas seis emociones y que eso está como guardado en los genes. Eso ya en este momento ni evolutivamente ni eh, de, desde el desarrollo ontogenético se sostiene y tampoco pues, lo que se ve a través de las culturas. Lo que sabemos del desarrollo emocional es que las emociones... Eh, no, no son componentes puramente biológicos en los seres humanos, sino que son, eh, son el resultado de complejas interrelaciones bioculturales, o sea, de, de entre eh, patrones de crianza, eh, estereotipos de funcionamiento cultural, eh, formas de actuar que se han transmitido a través de generaciones, eh, formas de pensar, formas de. Eh, o sea, eh, formatos. Sí, roles para, para, para actuar nuestras emociones. Y en esas dinámicas bioculturales, corporales de las emociones, pues eh, el cuerpo tiene que ver, y las expresiones son importantes, y la fisiología es importante. ¿no? Entonces las emociones se van construyendo. Las emociones no simplemente se expresan y ya, sino que se van construyendo a través del desarrollo ontogenético y las interrelaciones con las personas que nos rodean. Y esa construcción de las de, del funcionamiento emocional, ni siquiera las emociones del funcionamiento emocional, eh, pues lo que nos indica es que en, en últimas las, emo la, las emociones son el resultado de un proceso de educación, de un proceso de socialización. Entonces, y donde la escuela o los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven los niños y los seres humanos son espacios de educación emocional. ¿sí? Entonces, esto pues pone mayor relevancia que necesariamente dentro de los diferentes espacios educativos tienen que haber un currículo centrado en, el, en, el, en la educación de las emociones. ¿sí? Y no es solamente una, una, una cátedra de, de enseñar a las personas a reconocer emociones o, ¿sí? o, a, o a hablar de emociones, sino es algo, debe ser algo mucho, mucho más transversal teniendo en cuenta los cambios a través de la vida. ¿no? Entonces, con esto en mano, con este conocimiento, ¿sí? así como tenemos todo, eh, pues, una serie de fases, de pasos, de, o sea, de herramientas para a, a enseñar a, a leer, a escribir y demás, te deberíamos tener también todo un andamiaje escolar y sociocultural para enseñar a emocionarnos, ¿sí? para aprender a emocionarnos y cómo regular esa emocionalidad. Bien, vamos a trabajar emociones en el ámbito, en cualquier ámbito. Tenemos que partir, bueno, ya con el modelo de desarrollo, sabiendo cómo se desarrollan las emociones. Pues, ahora les voy a mostrar un modelo que yo uso. Es un, eh, va, eh, que el modelo que yo uso es un modelo basado en competencias. un modelo basado, o extraído un poco de los trabajos de Carolyn Sarni, eh, y, y, y pues, las cosas que yo he ido agregando a lo largo de mi, de, de, de, de, de mi vida académica, ¿no? Bien. Entonces, el modelo que vamos a trabajar es un modelo basado en competencias y las competencias emocionales se van a ir adquiriendo o educando a través de la vida, principalmente en los años escolares. Para trabajar el modelo, pues tenemos que tener en cuenta más que la edad, el nivel de desarrollo emocional o, o el nivel de eh, o cómo están las diferentes competencias, como el nivel de funcionalidad de las diferentes competencias emocionales, por decirlo de, de alguna forma. Y una vez tú tengas claro en esas personas cuál es su nivel de competencias emocionales, pues nos planteamos unos objetivos en términos de hacia dónde queremos llevarlo. ¿Cuál es el, cuál es el nivel de competencia emocional deseable para la edad de cada persona? ¿sí? En, esa, en esa idea, pues tenemos en cuenta la edad, el, la, las exigencias contextuales. Vemos que no es lo mismo... Eh, educar emociones en un contexto de alta violencia, que en un contexto de, de, de dinámicas socioculturales, psicosociales, familiares, X, ¿no? Esto cambia, esto cambia desde una vez, de, de mano, eh, todas esas posturas de inteligencia emocional, ¿no? Que son acontextuales. Ese es un gran problema de, la, de, de las teorías de inteligencia emocional, es que no contemplan el contexto, que no contemplan el tiempo, que no contemplan el, la edad, que no contemplan el desarrollo, que no contemplan la biología ni la cultura la teoría de inteligencias emocionales colapsa, pues porque es una teoría eh, universalista que, que tipo eh, las demás teorías de inteligencias es que eh, creen que todos los seres humanos tienen que funcionar de la misma forma. Y, acá, y cuando hablamos de competencias, vemos que las competencias son útiles en la medida en que responden a exigencias contestuadas y que, y que son el resultado de un proceso de cambio sociocultural. ¿no? Entonces aquí esto cambia, esto va a ser diferente. Las competencias emocionales van a tener una jerarquía de adquisición y por lo tanto tenemos que entrenarlas en, eh, en orden jerárquico, ¿no? O sea, no podemos comenzar a trabajar competencias de un orden jerárquico más complejo eh, antes de haber adquirido las más sencillas, las más simples. Eh, las competencias que vamos a hablar, que les voy a mostrar, pues las cuatro primeras, voy a mostrarles creo que son como ocho, nueve. Eh, las cuatro primeras son mucho más eh, resultado del desarrollo fisiológico temprano y del desarrollo social temprano, entonces son más un componente que hay que trabajarse en ámbitos de promoción de la salud en familia. Porque se adquieren principalmente durante los dos, dos o tres primeros años de vida, entonces las cuatro primeras competencias de las cuales les voy a mostrar es más trabajar más con familia, no entonces en, en, en la escuela o en el consultorio es para hacer más talleres familiares hacia el futuro, hacia las personas que, que, que van a venir o que se están comenzando a desarrollar. Y, pero es importante trabajarlas, o si no, pues más adelante va a ser más difícil trabajar las otras. Muy bien. Ay, ¿Dónde está mi, mi, mi, mi, mi jerarquía de competencias? Tu, tu, tu, tu, tu. Educación emocional. Se me perdió, se me perdió. Ah, envío mío. Ah, con ustedes se me perdió una, una diapositiva, un par de diapositivas. Eh... Y... se me perdió una diapositiva fundamental que es donde están las, las competencias el modelo de competencias Esto acá, desarrollo emocional. Muy bien, aquí está. Entonces, este, este sería el esquema que yo les presento, que esto pues es un modelo, como les digo, es el resultado de... De, de años de, de, de trabajo, investigación de lectura en, en, en ámbito de desarrollo emocional. Y algunas de esas provienen del modelo de Carol sarne ustedes pueden encontrarnos en, en los libros o en los artículos de ella, de Emotional Competence, y pues poco de, de, de lo que hemos venido hablando de, de desarrollo de neurociencia afectiva. Entonces, la, la primera competencia sería la habilidad para sincronizarse afectivamente con los otros. Sí. Dirección Alexander, ¿quién es esta persona? No sé. No, no, no tengo claro. Pero... Entonces la capacidad para conectarnos, eh, para o sincronizarnos emocionalmente, sí. Eh, nosotros, eh, en nuestras interacciones cotidianas, ustedes yo creo que lo han visto en diferentes escenarios, pues uno logra eh, funcionar de forma sincrónica con otras personas, cantando, bailando, ¿sí? marchando, incluso a nivel cardíaco, respiratorio, y eso se ve muy bien en las sincronías bioconductuales entre madres e hijos. ¿sí? Entonces, durante los primeros meses... Después del nacimiento, básicamente acá dice que el rango de aparición alrededor del primer trimestre, pero esto se va a ejercitar durante los dos o tres primeros años de vida, y es la capacidad para sintonizarnos con la conducta, la fisiología y la emocionalidad del otro. Resulta que los niños recién nacidos no tienen emociones, no funcionan emocionalmente, ¿sí? tienen tendencias afectivas pero no están coordinadas. La, la, la, o sea, por ejemplo, cuando sonríen, no hay un componente fisiológico relacionado con la alegría ni con el placer, un bebé recién nacido. La risa, la expresión está desligada de la fisiología y lo más seguro es que no esté acompañada de una subjetividad como nosotros entendemos la alegría. En la medida que el niño se logra sincronizar fisiológica y conductualmente con las personas que lo rodean, las personas, estas personas van esculpiendo o van jalunando o van construyendo, como lo quieran ver, esa, eh, esa, esa, esa armonía entre la fisiología y la expresión. Entonces, de tal forma que después de tres meses de entrenamiento o seis meses de entrenamiento después del nacimiento, cuando el niño sonríe, ya hay un componente hormonal, fisiológico, cerebral similar al que tienen otras personas cuando sonríen, ¿sí? Eso es fundamental para más adelante emerja lo que llamamos alegría, ¿sí? O cuando el niño ya pone cara, imita la cara de, de digamos, de temor, más o menos cerca de los seis meses, esto ya va acompañado de una respuesta simpática, hormonal, de estrés, o sea, la, la expresión de temor se acompaña de una respuesta de estrés y... Una sensación, una sensación de, eh, que la hemos hablado, ¿no?, de, de, de peligro, de amenaza, ¿sí? Entonces, pero esto se va construyendo, ¿no?, en la medida en que se ata o se une o se armoniza la expresión, el, la fisiología y se le da sentido a la subjetividad, ¿sí? Más adelante, cuando se adquieran las palabras, pues esto va a tomar otra, otro, otro nivel, ¿no? Entonces, el, el inicio de todo para poder sentir emociones, para que las emociones aparezcan, para educar las emociones, es sincronizarnos fisiológica y conductual, motor, motoramente, corporalmente, o sea, ¿sí? con nosotros, ¿sí? expresivamente. Y luego viene la, la, la competencia de lo que él decía, la coordinación de respuestas emocionales. Esto es un resultado atado a la, a la sincronización emocional la medida en que las personas se sincronizan con nosotros son capaces de coordinar o armonizar la fisiología, la conducta y la experiencia. ¿sí? Entonces aquí duran más o menos, acerca al noveno mes, cuando, van surgiendo, cuando el niño ya tiene cierto dominio conceptual del mundo, así no tenga todavía un uso eh, lingüístico tan avanzado, pero ya se le asocian, por ejemplo, eh, contextos, para sentir emociones Palabras que las etiquetan Expresiones o conductas que, asociadas, Fisiologías asociadas Y unas formas de sentirlo Entonces, Poco a poco va coordinando La respuesta emocional ¿sí? Cerca del noveno mes eh, Luego durante el primer año Primero y segundo año ¿sí? en, en esta, en esta en el, bueno, principal, eh, el niño comienza Los bebés a desarrollar algo que se llamamos la implicación, la, eh, la motivación empática, por ponerlo en, de alguna forma, y es el interés por el bienestar del otro, y el desagrado por el malestar ajeno. ¿sí? Entonces vemos que un niño más o menos sobre el primer año procura y realiza acciones de eh, eh, prosociales, casi que altruistas, de, eh, por ejemplo... Trata de desactivar cuan, eh, las emociones eh, negativas de una persona. Bebe de un año ya, por ejemplo, tiende a consolar a su, a su mamá, a su papá, a su mascota, cuando los ve sufriendo, ¿sí? y tiende a buscar escenarios para disfrutar y que las demás personas disfruten ¿sí? de forma implícita, todavía no con un objetivo voluntario, como ay voy a hacer que mi mamá esté feliz. No, simplemente hace parte de las rutinas, eh, biológicas, sociales y contextuales de la, del, del relacionamiento social, de la interacción social, ¿no? Entonces, esto se va creando durante el primer año y se fortalece durante el resto de la niñez. Entonces, por esto, este tipo de... esto es importantísimo trabajarlo. Si, no, si nosotros en preescolares no trabajamos el interés por ayudar a los demás, es más difícil que cuando sean más grandes quieran ayudar a los demás. Si nosotros desde, desde, desde el preescolar no comenzamos a trabajar que a los niños les duela el dolor del otro, va a ser mucho más difícil que más adelante les duela cuando vean a otra persona sufriendo o, no, o piensen en el dolor del otro, ¿no? O sea, pasa de, cuando hablemos de empatía, que veremos que tiene componentes afectivos y cognitivos, los componentes afectivos se están construyendo acá en los tres, cuatro primeros años de vida. Si no tenemos una estructura curricular, pedagógico, un proyecto pedagógico dirigido a construir estas bases, más adelante va a ser, va a ser pura teoría, más adelante cuando le digas, hey, Si sí, piensa en el otro y esos talleres que van, pero entonces imagínate lo otro y demás sí, esto, es esto es solo palabras eso es pura cognición, va a ser vacío va a estar sin afecto ¿sí? y entonces cuando esté en escenarios reales donde tenga que ser empático prosocial, altruista ¿sí? no lo va a lograr la cuarta habilidad es la regulación implícita de las emociones, entonces, la entonces vamos a tener dos tipos de regulación emocional, mecanismos de regulación emocional involuntarios implícitos y mecanismos de regulación emocional eh, voluntarios explícitos, ¿sí? Entonces la regulación implícita emocional pues es algo que se va construyendo a partir también de las dinámicas sociales, del, de, de, de, de lo, del condicionamiento, del aprendizaje a partir de eh, eh, asociativo que se establece en la familia o en los primeros años de vida. ¿sí? Eh, eh, y, y sabemos más, nuestro cuerpo sabe cómo ajustarse a cada contexto y construimos durante los también primeros años de vida a lo que yo les he hablado de la sensación de control ¿Sí? esa noción implícita de que nosotros podemos controlarnos a nosotros mismos y al ambiente. Recuerden que esta sensación de control es el fundamento afectivo de eh, muchos de, de, de, de las habilidades sociales y componentes sociales que, que se suelen tra eh, desean trabajar en, en, en el colegio, ¿no? Como la autoestima. O sea, no tiene nada de, de eso. No tiene sentido una clase de ética que le digan, no, no quiérete a ti mismo. Sí, y, y que lo pongan a hacerse un dibujito y colores y abrazarse a uno mismo ¿sí? o, rest, o destacar sus virtudes y eso no, no sirve si tú no has desde niño, desde, desde infante comenzado a trabajar sobre la noción de que tú eres capaz de controlarte a ti y el ambiente ¿no? entonces la autoestima depende de esta sensación de control y de, estas, y, y de estos fundamentos afectivos por lo tanto, el autoconcepto, la electroeficacia y demás dependen sobre esto, ¿no? Entonces, eh, yo soy bastante crítico de muchos de los ejercicios y talleres y demás que se hacen en, en, el, en, en, en contextos tanto organizacionales como incluso clínicos y obviamente educativos porque están muy basados en la palabra y se les olvida los componentes más básicos. Y, lo, y, y entonces, pues, la palabra después va a quedar simplemente eh, como una sesión de charlita, como un consejo y ya. Bien, estas cuatro son las que yo les digo que eh, se, eh, se trabajan un poco más desde un, eh, de, o se desarrollan un poco más en contextos familiares tempranos, o en guarderías, o en, o sea, en, en un des, los primeros dos, tres años de vida pero que es importante comenzar a incluirlas en los talleres o en los trabajos que se hacen, tanto de promoción de la salud, de prevención de, de problemas, como de, de educación familiar. ¿no? Hay que educar a los padres en cómo tienen que acompañar a los niños durante sus primeros eh, años de vida, para poder desarrollar estas habilidades, que yo creo que de esto se hace muy poquito, ¿no? O sea, yo, yo veo que a los papás se les enseña muchísimo, incluso sobre la salud, sobre las vacunas, sobre el, el desarrollo motor, el desa otro tipo de desarrollos, pero se enseña muy poco sobre este tipo de habilidades, sobre cómo favorecer un desarrollo afectivo. Ya la quinta habilidad será... Y el uso de un vocabulario emocional ¿Sí? y los niños van aprendiendo palabras léxico de las, sobre las emociones y esto es completamente dependiente de la cultura, las palabras que se utilizan en una cultura no corresponden con las palabras que se utilizan en otras necesariamente ¿no? porque están atadas al contexto de uso de la palabra y eso no es simplemente como que busquemos qué significa alegría en inglés o en francés o en alemán. No es lo mismo. No es lo mismo estar alegre en cada una de, esta, de, de, de, de, de, de, de, de las diferentes culturas. Incluso usando la misma palabra alegría puede cambiar aquí o en la costa caribe o en una comunidad indígena o en el norte o en el sur de Bogotá ¿sí? o en el Cauca. ¿sí? Entonces hay que tener que, a pesar de que hay un conjunto de palabras emocionales, esto está atado con el contexto de uso de la palabra. ¿Sí? Entonces, tenemos que eh, los niños van a aprender durante sus dos primeros años de vida un léxico emocional. Y nosotros tenemos que enseñar el léxico emocional, no el de los norteamericanos, tenemos que enseñar el léxico emocional apropiado para su cultura. Entonces, esto nos hace un, nos, no, nos exige un ejercicio de indagar, ¿no? indagar. Si yo voy a ir, por ejemplo, al Cauca... A, a hacer un programa de educación emocional, tengo que indagar que cómo se comunican en su cultura, cómo comunican las emociones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que en el Cauca no sea importante, o bueno, en el Nariño o algo así, la palabra asco o la palabra sorpresa, que eso es muy gringo. ¿Para qué sigo enseñando a que reconozcan y hablen sobre asco y sorpresa cuando no tiene un uso en la vida cotidiana de las personas? Tal vez hayan otras palabras emocionales que sean bastante relevantes, ¿sí? No sé, ¿no? en este momento no se me ocurre una, una palabra, una emoción que sea eh, contestuada, no sé, ¿Sí? fregar, ¿sí? como, eh, yo creo que, eh, digamos por ejemplo portugués, saujaji, cosas así por el estilo, que son, son palabras que, no que, que, so, que son dependientes del contexto, ¿listo? Entonces, esto también nos baja de esa noción de que hay unas emociones básicas. Luego, enseñar eh, conciencia a las emociones propias. Entonces, tenemos que las personas... Acabo de hablar de una que no es propiamente emocional, ¿Sí? pero es eh, aquí la usan mucho y en, y en pasto, que es achachuy. Y entonces <risa> dicen achachuy, uy, es que está achachuy, achachuy, es como escalofriante por sí, ejemplo, cómo... tiene un significado en tu cultura. Entonces, si tú vas a hacer educación emocional en, eh, eh, en Pasto, por ejemplo, tendrías que incluir ese tipo de palabras para, eh, eh, dentro de tu diseño de, de programas, ¿no? A mí hace varios, bueno, a mí caneta me llegan, ay, tengo que hacer eh, tesis y, y, y artículos a revisar, ¿no? Y yo soy un poco crítico con este tipo de cosas. Una vez en la Universidad de La Sabana, de maestría. Llegó una tesis y, y, y, y como para que yo le hiciera, yo fuera el juez de, el, para, iban a validar un, un, una, unas actividades de educación emocional, ¿sí? Y, y pues con un amigo que yo trabajo en el Politécnico, en varias cosas, un amigo con el que escribimos, hemos escrito varias, varias cosas, entonces él me dijo, no Diego, ayúdame con eso, ta, ta, ta. ta. Y, y pobres, peladas, sí, pues creo que tendrán edad de muchos de ustedes. Están haciendo maestría alrededor de los 30 años y demás, y ellas muy felices y muy creativas con sus... Esos Isles Sabón fueron muy creativas en los la, ejercicios que, que, que proponían, ¿no? es unos ejercicios con globos para enseñar a reconocer emociones y con colores para, para que entonces los niños pudieran más fácilmente asociar color con emoción. Pero to, todo esto estaba más como lleno de, de, de, de, de muchos de estos... Como de estos talleres casi que de, de convivencia, recreación, recreacionales y poco a teoría. Si yo decía, pues venga muchachos. Primero, ¿por qué siguen trabajando seis emociones básicas? sí si, si no, no se les... Ha, no, tiene primero que decirme ustedes en qué contexto van a aplicar esto. Si ustedes de verdad van a trabajar en competencias emocionales, porque era sobre competencias emocionales, yo creo que no es funcional, no, no, no tiene mucho sentido ir a enseñarles a unos, a unos niños de, por ejemplo, de Ciudad Bolívar o de, eh, no sé, un, pueble, eh, un pueblo rural, a que identifiquen la emoción de sorpresa. O sea, esto como que uno en, en la vida cotidiana como que no, no, no usa mucho ese tipo ni de, de, de, de, de, de, de emociones. ¿Sí? Entonces, pues, no, al final ese, esa cartilla, ese taller fracasó completamente en mi evaluación y, y no sé si decidieron mejor hacer caso omiso a todo lo que yo había hecho, pues porque ya era, ellos pensaban ya entregar su tesis, ¿sí? Y así con muchas de las estrategias, era lleno de, de, de inconsistencias, más de deshabilidad, de cómo debería ser eh, un programa muy bonito, pero sin, eh, muchos sentidos, del desarrollo emocional. Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, la sexta es conciencia de las emociones propias. ¿Sí? Que las personas, a través del uso del, del vocabulario y del lenguaje emocional, comiencen a usarlo para sí mismo. Cuando tú comienzas a usar el vocabulario para sí mismo, comienzas a darle sentido a esto que tenemos en el 2. ¿Sí? Y es que comienzas a interpretar, entre comillas, pero que no es interpretar, comienzas a poner en palabras o poner, eh, adquieres una herramienta, mejor dicho. El lenguaje va a ser una herramienta. ¿Sí? Y esta herramienta que nos da el lenguaje en el sentido vigosquiano, una herramienta externa, una herramienta social, la palabra es una herramienta social que me permite controlar el mundo. Cuando yo adquiero palabras emocionales, ¿qué tipo de control accedo? Pues accedo al control de la fisiología, de la conducta y de la experiencia. De, de aprender a decir, estoy triste, me permite ganar control sobre la fisiología del cuerpo asociada al estar triste. Y sobre la conducta que yo tengo, por ejemplo, de llorar o de aislarme cuando estoy triste. Y sobre el control, por ende, también de cómo me siento cuando estoy triste. Entonces, esto ya se juntó por acá, pero cuando yo uso las palabras para nominarlo, tengo una herramienta con un martillo externa de control. ¿Sí? Y aquí en el punto 6 ya comienzo a usar esa herramienta de control para poder darle sentido a mi conducta. ¿Sí? Y, es, y después yo aprendo en el contexto de mi cultura cuáles son las teorías emocionales, es decir, por qué las personas suelen estar tristes y qué hacen las personas cuando están tristes. Sí, entonces yo aprendo que cuando una persona está triste busca a un amigo para contarle por qué está triste o que las personas se ponen tristes por este tipo de cosas o que las personas sienten miedo por esto y lo resuelven de ciertas formas. Entonces, esto de la comprensión emocional tiene que ver con el uso de las teorías que me brinda mi cultura, o sea, el conjunto de creencias que me, y el conjunto de pautas de acción, los scripts, los, los guiones que me brinda mi cultura sobre cómo deben funcionar las emociones. Entonces, Vean cómo se va encadenando todo, ¿no? Por eso es que yo no puedo pasar a comprensión emocional si las personas no tienen un léxico emocional o si no se han dado cuenta de cómo ese léxico emocional puede ser usado a sí mismo o a, otra, o a otras personas. Entonces, aquí aparece, y esto entonces, cerca del cuarto o quinto año, cuando las personas pueden darse cuenta de lo que le pasa a los demás y usan las teorías acerca de lo que le pasa a los demás, ganan control también. Si se dan cuenta, cada vez es ganancia de control de la conducta, fisiología y la experiencia afectiva propia y ajena. Luego, ya cuando somos mucho más hábiles en hablar sobre nuestras propias emociones, podemos llegar a, otra vez ahora, a controlar de forma diferente esto, a cubrir nuestra emocionalidad. Es decir, tú puedes estar muy enderracado, pero no lo expresas. Tú puedes estar de muy mal genio, pero no lo expresas. Y, y esto, esta inhibición de la conducta, te permite inhibir la fisiología. Así, y en poco tiempo, inhibir la experiencia. Sí, entonces, la habilidad para diferenciar cómo nos sentimos, cómo mi cuerpo está respondiendo, y de la conducta descubierta, la conducta abierta, mejor, me va a permitir también ganar control de diferentes componentes emocionales. Y luego viene todo un tipo de aprendizaje social para poder controlar voluntariamente nuestras emociones. Sí, un funcionamiento ejecutivo emocional. No sé, ¿alguna pregunta sobre este modelo de desarrollo de competencias emocionales? Ahora lo que les voy a mostrar es cómo pueden comenzar a desarrollar en ámbitos educativos cada una de las competencias emocionales.